Vamos eh, con otra información. Hace unos momentos le comentábamos sobre el choque entre un avión de combate ruso y un dron de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y bueno, pues eh, se puede complicar más esta tensa, de por sí tensa relación entre Estados Unidos y Rusia. Vamos a hablar de este y otros temas con Ana Leroy, nuestra analista de temas internacionales. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días. Esta situación, ¿qué te parece? Porque yo decía, bueno, pues se tensa más todavía la relación con, de Estados Unidos-Rusia en, en medio también de este conflicto que se mantiene allá por la invasión a territorios ucranianos. Cuéntanos, por favor, ¿qué nos dices? Es correcto, Mario. Eh, ahorita eh, creo que lo, lo último que los países estaban esperando, incluso los 29 miembros de la OTAN, era que hubiera este tipo de incidentes que continúan escalando eh, las tensiones entre los dos países. Eh, Estados Unidos tiene drones por todo el mundo, China tiene drones, eh, todos los países... Eh, tanto de la alianza de la OTAN también están circulando en el Mar Negro y bueno, pues había un dron estadounidense que estaba circulando por ahí y eh, lo que fue un poco inusual del incidente es que eh, Rusia, eh, parece ser que el piloto decidió eh, pues aventar un tipo de, de combustible al dron y entonces el dron se incendia, le disparan y bueno pues cae, ¿no? Entonces no se ha recuperado todavía eh, el dron, el Pentágono está tratando de recuperar lo que queda ahí, pero bueno pues estas son aguas internacionales y... Obviamente Estados Unidos no quiere causar un conflicto que sea que sea un poco más eh, pues más serio para los dos países, ¿no? Eh, en el caso de Rusia, Rusia ha eh, pues no, no ha salido a la luz, no ha, no ha negado ni confirmado eh, eh, pues que fue fueron ellos los que derribaron este dron, pero lo que sí eh, vemos de, de parte de Washington y eso bueno pues eh, del presidente por parte de la administración de Biden es mucha cautela, ¿no? Entonces, creo que Estados Unidos lo último que quisiera en estos momentos es escalar este, este conflicto. Algo muy interesante es la percepción que hay en Estados Unidos en estos momentos con respecto a Rusia. Eh, te quiero dar un dato interesante. Eh, la encuestadora Gallup eh, sacó hace unos días... Eh, una encuesta sobre cuál es la percepción del enemigo más grande para los Estados Unidos el día de hoy. Eh, bueno, no nos vamos a ir hacia atrás porque México no está ahí, entonces México no, no figura, podemos estar tranquilos a pesar de las tensiones con México, pero... Curiosamente para los demócratas, Rusia, el 50% de los demócratas ven a Rusia como una amenaza real y el enemigo más, importan más, más importante para los Estados Unidos, mientras que para los republicanos no es así. Entonces no es eh, Rusia el enemigo número uno, sino China. Entonces uh -huh. está muy interesante como toda esta, eh, pues toda esta geopolítica está de alguna forma también se, se relaciona un poco con lo que está pasando adentro de Estados Unidos en el marco nacional. Uh -huh. Además este eh, tema del dron eh, de ruso, pues se suma a lo del eh, pues este globo espía supuestamente de China, precisamente que también derribaron eh, los estadounidenses por, por esta cuestión precisamente de, de haber sido presuntamente un globo que estaba espiando y obteniendo información. En fin, temas eh, sin duda muy importantes para nuestro vecino del norte y su y su relación geopolítica, su relación eh, internacional con otros países. Y, y hablando de, de Joe Biden, ¿cómo piensa el presidente de Estados Unidos, Ana, con respecto a lo que ha sucedido? Ahora, con el tema de los bancos, que quebraron tres bancos no tan chiquitos de Estados Unidos, ya salió el presidente el observador a hablar, eh, el presidente Joe Biden, perdón, a dar tratar, tratar de calmar a los mercados, de que no es un tema sistemático, sistémico de, de los bancos allá en, en Estados Unidos. Pero bueno, pues se juntan con algunos otros temas, ¿no?, de, de corte internacional de Estados Unidos con China, con Rusia, bueno con México, ¿no? También todo este asunto de los las propuestas que hay en el eh, por parte de legisladores eh, republicanos para que México catalogue o considere a los cárteres de la droga como terroristas, está eh, este asunto eh, de las armas, es decir, varios frentes abiertos, ¿cómo ves al presidente de Estados Unidos actualmente eh, en términos de imagen y de y de política, Ana? Hay que recordar que eh, la, la imagen del presidente Biden el día de hoy, eh, es él, él es percibido en los Estados Unidos como un, un presidente muy gris. Entonces, sí. eh, es muy probable que busque la reelección. Entonces, es casi 100% que, que va a ir por la reelección. Y bueno, pues ahora tiene este tema que de alguna forma, Mario... Eh, pues refleja, digamos, todo el, el eh, no tanto una cuestión de regulación bancaria, porque después de la crisis del 2008, entonces, eh, eh, tú recordarás, ¿no? yo la recuerdo, ¿no? que fue una crisis eh, de todo el sector inmobiliario no y de varias, varios bancos, grandes bancos que quebraron. Entonces, sí. eh, eh, todo el sistema, digamos, financiero estadounidense está de alguna forma protegidos, se hicieron controles. ¿no? Ahora parece ser que durante la administración del expresidente Donald Trump se relajaron algunos de estos controles, sobre todo para estos pequeños bancos que eh, pues han financiado en los últimos años este boom de las empresas, las llamadas de startups y todas estas empresas eh, nuevas que están en Silicon Valley. Entonces, eh, este es el sector más afectado, pero llega en un pésimo momento donde hay despidos en la industria donde también, por ejemplo, el área de Seattle, que es, digamos, el área norte del, del Pacífico, que también está muy afectada por los despidos. Uh -huh. Y, bueno, pues, entra el gobierno. Eh, no es técnicamente un rescate, ¿no? Porque hay un fondo que se va a utilizar para para eh, poder eh, para que el banco pueda enfrentar esta situación no y los depositantes recuperen algo de ese dinero pero eh, es algo que está está complicado no hay un riesgo de contagio pero parece ser que no hay un riesgo sistémico para digamos el, el, el sistema financiero estadounidense como tal en uh -huh. todo Pues qué qué asunto en Estados Unidos porque además justo recordando lo que sucedió en las eh, crisis financieras anteriores, que sí fueron más de sistema, de todo el sistema inmobiliario, de bienes, raíces y financiero, pues no, no queremos algo que algo así suceda, no parece que es el caso para nada, pero bueno, si hay alertas encendidas, ya una calificadora importante puso en perspectiva negativa el sistema bancario, el caso de Moody's, así que de que están las alertas encendidas en Estados Unidos, sin duda alguna, y le, y le iremos dando seguimiento. Muchas gracias, como siempre, Ana, por estos minutos para El Heraldo Televisión. Estamos en contacto y muy buenos días. Claro que sí. Buenos días, María. Buen día. Estás es muy bien. Es Ana Leroy, nuestra experta analista en temas internacionales.